de la semana 29 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 39 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Fíjense en esto, si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados Porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre entonces Pedro le preguntó a Jesús, «¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos?». El Señor le respondió, «Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia, dichoso es el siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber» y les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi alma tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará a su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales». El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado y haya hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. A la comparación de ayer, los criados deben estar preparados para la vuelta de su Señor, añade Jesús otra, debemos estar dispuestos a la venida del Señor, como solemos estar alertas para que no entre un ladrón en casa. La comparación no está en lo del ladrón, sino en lo de qué hora viene el ladrón. Pedro quiere saber si esta llamada a la vigilancia se refiere a todos o a ellos los apóstoles. Jesús le toma la palabra y le dice otra parábola, en la que los protagonistas son los administradores. Aunque la venida del Hijo del Hombre es...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 Gusano. Se producirá al final de los tiempos y en la muerte de cada persona Él está viniendo en todo momento en los acontecimientos de la vida, en la comunidad en los desvalidos y necesitados estas venidas del Hijo del Hombre nos exigen discernimiento y respuesta cristiana para esto hay que estar siempre atentos Dichos sus siervos y el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Y si el Señor sirve a quienes en teoría son sus siervos, esto quiere decir que dentro de la comunidad no haya señores ni siervos, sino amigos y hermanos. Jesús así acaba con toda clase de autoritarismo, dominación y poder. La venida del Hijo del Hombre puede significar también aquí tanto el día del juicio final, como la muerte de cada uno como también esas pequeñas pero irrepetibles ocasiones diarias en que Dios nos manifiesta su cercanía y que solo aprovechamos si estamos despiertos si nos hemos quedado dormidos en las casas de aquí, de aquí abajo el Señor no solo nos visita en la hora de la muerte sino cada día a lo largo del camino si sabemos verle en el Apocalipsis el ángel le dice a los cristianos que vivan atentos porque podrán desperdiciar el momento de la visita del Señor. Que el Señor los bendiga.